Buenos días, buenas tardes a todos y gracias por su participación en esta sesión sobre importancia y sostenibilidad de las observaciones hidrometeorológicas, el papel de la cooperación internacional, organizada por la Secretaría de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, CIMED, ostentada por la Agencia Española de Meteorología y organizada también junto con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECI. Pues bien, vamos comenzando, hay bastantes participantes conectados y voy a dar un, unos breves avisos sobre otras sesiones relacionadas para dar tiempo a que los demás se vayan conectando. En esa sala dedicada a la adaptación al cambio climático, ayer se habló de la importancia de elaborar escenarios regionalizados de cambio climático y de disponer de visores para las políticas de adaptación al cambio climático. Pero hoy vamos a adelantarnos un poco, ¿no? porque para obtener dichos escenarios lo primero es disponer de datos de observación. Sin observación no hay predicción. La observación hidrometeorológica es clave para el conocimiento del clima y su evolución de cara a establecer medidas de adaptación. El miércoles se hablará en esta misma sala de experiencias apoyadas por la cooperación española de adaptación al cambio climático y reducción del riesgo en áreas costeras de América Latina. Pero la observación hidrometeorológica también es un elemento indispensable para el desarrollo de sistemas de alerta temprana, tema que será objeto de la sesión del jueves en esta misma sala. Se llama alerta temprana y respuesta ante, ante eventos naturales extremos. Y por si es de su interés, también mañana miércoles 22 en la sala de recursos hídricos se debatirá sobre la gestión de riesgos de sequías e inundaciones para la adaptación al cambio climático, como ven, son todos temas relacionados con el tema que, que hoy nos ocupa, ¿no? que nos va a llevar no solamente a hablar de la importancia y de la sostenibilidad de las observaciones hidrometeorológicas, sino también del papel de las redes y de la cooperación internacional en esta materia. Paso a presentarles a los ponentes. Tenemos hoy el honor de contar con cuatro ponentes excepcionales. Por parte de la Organización Meteorológica Mundial, a lo mejor ahora pueden encender sus cámaras todos para que los participantes les vean. Por parte de la Organización Meteorológica Mundial, como decía, tenemos a Julián Baez, director de la Oficina Regional para las Américas, y a Rodney Martínez, representante para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OMN. Por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de España, Jorge Tamayo, coordinador del Programa de Cooperación Meteorológica Iberoamericano y secretario de la CIMED, de la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Iberoamérica. Y por parte de ETESA, la empresa de transmisión eléctrica de Panamá, contamos con Luz Graciela de Calzadilla, directora de Hidrometeorología. Sin más dilación, vamos a dar paso a la mesa redonda. Voy a dar eh, la palabra a Julián Baez, director, como decía, de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial. Desde su perspectiva de la OMM, pero también como meteorólogo, que se ha desempeñado desde pronosticador meteorológico hasta director de la Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay, y dado que durante años también ha representado a Sudamérica en el Consejo Ejecutivo de la OMM y ha sido miembro activo de la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, la CIMED, ¿qué papel juegan los sistemas de observación en la provisión de servicios de información? Julián, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia, Muy, muchas gracias a, a la organización y particularmente también a, a y CIMET por, el, por este espacio y esta oportunidad. Eh, sin dudas, el papel de la observación es el pilar fundamental, la base para, para todo lo que Luego, como bien usted eh, mencionó, eh, se traduce en eh, servicios y particularmente los servicios de alerta temprana eh, para, para nuestras comunidades. Yo no sé si me ayudan con la presentación o lo paso desde, desde mi pantalla. Eh, ustedes me dirán. Ahí está. Bueno, muchas Gracias. Eh, ese es el de Rodney, eh, tendría que ser el anterior. Puedo hacerlo desde mi pantalla, si es que les parece, porque esta es la de Rodney Martínez. Eh, ahora mismo la, la proyectamos, Julián, no hay problema. Gracias, muy amable. Bien, entonces, eh, siguiendo, yo creo que el papel del, de los sistemas de observación, como mencioné al principio eh, es realmente el punto de inicio, eh, el punto de inicio y la, la, la clave para todos los servicios que eh, se, se prestan eh, a nivel de tanto servicios meteorológicos como servicios hidrológicos y particularmente eh, particularmente los sistemas de, de alerta temprana servicios climáticos etcétera la OMM eh, como ya veremos enseguida en la, en la presentación eh, por muchos es conocido eh, como la, um, la agencia especializada del sistema de Naciones Unidas eh, encargada de, de todo lo referente al, al tiempo al clima y al agua allí se trata de sintetizar eh, el papel de la OMM en, en general, pero basado, como pueden ver allí eh, en, las, en los, las letras azules, es, está fundamentalmente enfocada a la cooperación y coordinación internacional en, en relación al estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con el suelo, los océanos, el tiempo, el clima. Y, por supuesto, la resultante eh, en los recursos hídricos. Entonces, eh, ese cuadro o esta imagen eh, muestra la complejidad de lo que representa un sistema de, de observación. Podemos partir desde la observación simple de la atmósfera hasta observaciones súper complicadas como eh, gases en la atmósfera o eh, temperatura en los océanos, corrientes oceánicas. La biodiversidad, etcétera. Es por ello que en la actualidad la Organización Meteorológica Mundial ha expandido su eh, horizonte en cuanto a la observación, teniendo un enfoque más holístico, y lo, lo cual denomina observación del sistema Tierra, es decir, todo, todos los elementos del sistema Tierra. Podríamos pasar, por favor, con la siguiente lámina. Muy brevemente comentarles eh, con la siguiente lámina que. La Organización Meteorológica Mundial es un organismo que aglutina a diversos expertos en el mundo, alrededor de 200.000 expertos nacionales. Su trabajo fundamental es la coordinación de todos estos, de todos estos expertos. Es fundador, cofundador y anfitrión del panel intergubernamental del cambio climático. Y como pueden ver en el tercer ítem, la Organización Meteorológica Mundial es la columna vertebral del sistema global de observación, eh, estandarizando este tipo de observaciones en tiempo real, tanto para pronósticos de tiempo como para pronósticos de clima. Coordina la, el funcionamiento de 13 centros globales de, de, de predicción de tiempo, 11 centros regionales que proveen tanto pronósticos a corto como a largo plazo. Y por supuesto, uno de los pilares fundamentales es la cooperación y la transferencia tecnológica entre los países más desarrollados y en desarrollo. Y allí quisiera destacar el papel que juega la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, donde esta coordinación y esta cooperación es articulada muy de cerca con, con nuestra organización, conse consecuentemente con resultados bastante positivos para nuestros países. Entonces, eh, como mencioné al principio, el pilar fundamental de, de esta cadena de, de valor que se puede ver en esa flecha que empieza con la observación del tiempo, clima y agua termina con los servicios. Entonces, la observación es la base para luego, con esa observación hidrometeorológica avanzar con los modelos de predicción y simulación, generar los pronósticos y finalmente los productos eh, y servicios que están eh, eh, detallados como productos de tiempo, de clima y de agua. ¿Para qué? Todo esto para que podamos utilizarlos en beneficio de eh, nuestras sociedades y en la actualidad eh, tratando siempre de eh, estar en línea con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del Sistema de Naciones Unidas. Podríamos avanzar, por favor, para mostrar brevemente eh, una imagen o una idea de lo que es el Sistema de Observación Global que coordina la, la Organización Meteorológica Mundial. Eh, ustedes pueden ver allí distintos tipos de instrumentos, eh, uno de los instrumentos eh, eh, esenciales en la actualidad lo constituyen los satélites meteorológicos. Eh, tenemos en órbita, eh, con, con colaboración de los países por supuesto, eh, más de diversos satélites, tanto de, de órbita geoestacionaria como de órbita polar. Eh, pueden ver allí en la imagen estaciones en tierra, estaciones en el océano a través de boyas tanto fijas como a la deriva, estaciones instaladas en buques que eh, se mueven de un punto a otro y también en ese desplazamiento generan observaciones hidro, eh, meteorológicas. Tenemos observaciones eh, de aeronaves, eh, tenemos observaciones tanto de la atmósfera superior a través de los radiosondas etcétera. En fin, es una, una infraestructura realmente compleja, eh, pero que está muy, muy bien articulada en la actualidad eh, para generar este intercambio de los distintos sistemas de observación que permiten la generación de los modelos eh, numéricos de tiempo y los pronósticos de tiempo, consecuentemente. Si podemos pasar en la siguiente lámina, vamos a observar eh, un, esquema de, de lo, un esquema del sistema de observación, eh, pero finalmente en la parte inferior eh, izquierda de sus pantallas termina en un, un modelo global de la atmósfera que está acoplado generalmente a un modelo oceánico también y todo esto demanda eh, datos, demanda observaciones. En la siguiente lámina vamos a observar el, los tres eh, pilares eh, del sistema mundial de observación de la OMM. Eh, estos tres pilares están basados en el sistema mundial de observación, eh, que hoy día eso está eh, con una nueva sigla que sería el sistema mundial, el sistema global de observación integrado de la OMM, el WIGOS en inglés que aglutina a su vez distintos programas de observación, distintos sistemas de observación, como el de la atmósfera global, que está centrado fundamentalmente a los gases atmosféricos, el sistema global del clima, el sistema global de observación hidrológica, eh, el sistema global de observación del clima, todos estos elementos constituyen el sistema global de observación a través de, la, de, de su plataforma, o de su parámetro, eh, digamos, estandarizado, que es el WIGOS. Luego tenemos el sistema mundial de telecomunicaciones. Esta información que se genera en los distintos países debe ser transmitida, debe ser intercambiada, y para ello se recurre al sistema mundial de información de la OMM, que sería el WIS. Entonces, los dos pilares fundamentales en observación son el WIGOS y seguido por el WIS y luego tenemos el Sistema Mundial de, eh, eh, predicción, eh, de Procesamiento de Datos y Predicción, que sería la, finalmente donde se utiliza esta información y se generan productos como los modelos eh, numéricos eh, de tiempo que sirven para los eh, sistemas de eh, alerta temprana fundamentalmente. En la siguiente lámina podemos ver cómo están distribuidos los principales centros mundiales designados eh, de predicción numérica de tiempo, como está aquí el GDPFS, siglas en inglés, sería el Sistema Global de Procesamiento de Datos y Pronósticos, y como pueden ver, de la Organización Mundial de Meteorología cuenta con diversos de estos centros distribuidos en, en todos los continentes y en las Américas particularmente tenemos varios centros tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Eh, estos son los responsables de generar los pronósticos globales que luego cada país los regionaliza y genera los pronósticos meteorológicos a nivel local. Entonces, respondiendo a la pregunta original, los sistemas de observación son tan importantes como la clave para producir el resto de, de los productos que genera cualquier servicio operacional de meteorología, de hidrología o medio ambiente, y por lo tanto es una infraestructura que cuesta también mucho dinero. Por tanto, como algunas consideraciones finales que quisiera mencionar en la, en la última lámina, eh, los, lo, lo, en, en la, entre estas consideraciones finales destacar que los sistemas de observación hidrometeorológica son fundamentales para mejorar la efectividad de los sistemas de alerta temprana y es imprescindible para este fin la cooperación regional de manera a fortalecer y mantener sobre todo estos sistemas. Y finalmente, y este es una, un tema muy importante que, que estamos haciendo promoción siempre, es alentar a nuestros gobiernos a que, particularmente los países iberoamericanos, a que fortalezcan las inversiones en las infraestructuras de observación hidrometeorológica así como también garantizar el presupuesto para el mantenimiento y la correcta operación de estos sistemas, ya que sin estos todo lo que viene en la cadena se nos cae. Así que esas son mis palabras finales. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y quedo atento a consultas si los hubiere. Esto es simplemente promocionar el estado global del clima 2020. Un último reporte para América Latina y el Caribe, que fue presentado en agosto por la Organización Meteorológica Mundial, están las versiones tanto en español como en inglés para aquellos que estén interesados en, en acceder a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Queda clara la importancia de los sistemas de observación hidrometeorológica y además que necesitan una importante financiación pero también un mantenimiento, ¿no? un compromiso por parte de los países para hacerlos sostenibles. A continuación se presentará una experiencia positiva de cooperación regional gracias a la cual se ha establecido la denominada Red Centroamericana de Detección de Descargas Eléctricas, un proyecto impulsado desde el Fondo de Cooperación Paraguay y Saneamiento de la EFI y financiado por la Comisión Europea. Para la adecuada puesta en marcha de este ambicioso proyecto, la ECI firmó en 2016 un convenio de colaboración con la AEMED, con la Agencia Estatal de Meteorología de España, y en todo momento se ha trabajado en estrecha colaboración con la CIMED, con la Conferencia de Directores Iberoamericanos de Servicios Hidrometeorológicos. Es por ello que contamos hoy con Jorge Tamayo, coordinador del Programa de Cooperación Meteorológica Iberoamericano, eh, pertenece a la Agencia Estatal de Meteorología de España como delegado en la Comunidad Valenciana y es responsable de la Secretaría de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, la CIMED. Jorge posee una experiencia muy amplia tanto en la dirección y gestión de la planificación de la observación, la infraestructura, la predicción meteorológica, como en el campo de la cooperación internacional, especialmente con los servicios meteorológicos iberoamericanos y con la Organización Meteorológica Mundial. Jorge, ¿en qué consiste este proyecto de red centroamericana de detección de descargas eléctricas? Gracias Natalia por, por, por la introducción y, y por la pregunta. Bien, el, el, Este es un proyecto, como ha, como ha comentado anteriormente Julián, para poder disponer de buenos sistemas de observación meteorológica, eh, cada vez más está claro que es necesaria la cooperación, la colaboración entre, entre instituciones y por otra parte también el apoyo de, las, de los distintos países para poder llevar adelante este tipo de, de... para poder mantener este tipo de sistemas. Y en este caso, pues aquí tenemos un muy buen ejemplo de lo que es un, un sistema de observación regional establecido a partir de la cooperación y colaboración entre distintas instituciones. El, la necesidad de, la, de, de, que, de, de disponer de unos sistemas de observación no es un capricho de los servicios meteorológicos, es una necesidad de los distintos sectores de la, de la sociedad y eso se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en las reuniones que se llevan a cabo entre las tres redes iberoamericanas de medio ambiente relacionadas con, con tiempo y clima, como es la CINES, la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos Hidrometeorológicos Iberoamericanos, la CODIA, la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, y la RIOC, la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático. Estas tres redes... Eh, tienen reuniones eh, periódicas y en ellas van saliendo una serie de necesidades y una serie de, de proyectos en común para, para poder cubrir estas necesidades o prioridades. Y una de las que está muy clara es la necesidad de disponer de sistemas, eh, buenos sistemas de observación que permitan, entre otras cosas, pues planificar y gestionar la reducción de riesgo de fenómenos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos eh, severos. ¿Qué se necesita para ello? Obviamente, reforzar la observación sistemática es lo que se necesita para poder tener la información de base, fortalecer a los servicios meteorológicos que son quienes tienen que mantener y quienes tienen que prestar estos servicios, y luego establecer mecanismos de coordinación nacionales, regionales, para poder abordar de manera integrada este tipo de, esta, esta necesidad de disponer de sistemas de observación eh, adecuados, fiables y oportunos. Y entre ellos también... La, el, la posibilidad de desarrollar pues, centros regionales virtuales, centros regionales eh, que aprovechen la capacidad de las distintas instituciones para la predicción y vigilancia de fenómenos hidrometrológicos. Y a este respecto, pues el próximo jueves ya habrá una presentación de un centro regional eh, que se está desarrollando en Centroamérica para precisamente la prevención y vigilancia del de tiempo severo. Pues dentro de esta, de esta filosofía, de esta necesidad, pues se vio eh, la posibilidad de, de llevar adelante el desarrollo de una red centroamericana de detección de rayos, una red de teledetección que nos permite o que permitirá, o que está permitiendo ya, perdón, el eh, disponer de información eh, en tiempo real sobre dónde están ocurriendo las tormentas, dónde estamos teniendo el tiempo más, más, más severo o más, más intenso en la región y eso a su vez pues que, que permita pues, ser utilizado por los distintos servicios meteorológicos como luego eh, nos comentarán en la siguiente en la siguiente presentación esta es una red regional evidentemente de uso nacional que pudo ponerse en marcha eh, gracias a la financiación del programa LIFE de la Unión Europea gestionado por por AECID y que es quien bueno que en marcha este proyecto que ya digo que es un proyecto regional y que yo creo que además es un buen ejemplo eh, no solamente para la región, sino para toda la comunidad eh, implicada en la observación meteorológica. El apoyo técnico, el apoyo eh, más tecnológico para, para poder poner en marcha el proyecto pues, fue dado por EMET, por la Agencia Estatal de Metrología, dentro del marco de colaboración que se tiene en la CIMET. Eh, ¿Cuáles son la característica principal de este, de este proyecto? Es que es un proyecto compartido, es decir. Eh, hay antenas para detectar los rayos distribuidas por toda por toda Centroamérica, eh, independientemente, podemos decir aquí, de la necesidad nacional, sino de la necesidad regional. se buscó que la precisión fuera lo más alta posible, se ha llegado en el proyecto a que haya una precisión de, por encima de 100 metros en la mayoría de la región para ubicar los rayos, con una eficacia de detección por encima del 90%, por lo menos nominalmente, en cuanto toda la red esté, esté desplegada. ¿Eso que supone? Pues que tenga que haber 25 antenas repartidas por la región y además aprovechar otras antenas que ya estaban des, eh, desplegadas en Honduras y que no hizo falta duplicarlas, sino que aprovechando todo lo que había, toda esta información se integra en un único concentrador eh, de, o procesador de toda esta información que estaba que está, eh, basado, ubicado en las instalaciones de TESA, de Hidromed de TESA en Panamá. Y esos datos detectados por las antenas, procesados en un único concentrador, son distribuidos en tiempo real, todo y en tiempo real, a cada uno de los servicios meteorológicos de la zona. Con ello, pues se dispone, ya digo, en tiempo real, de una información eh, muy oportuna y muy, muy útil, no solamente para la predicción meteorológica, sino para muchas otras aplicaciones que puede tener, por ejemplo, la aplicación para la aviación, la aplicación para... para eh, la, la, transmisión, la, la transmisión eléctrica y donde puede haber problemas pues por la, por la influencia de, de los rayos para poder poner en marcha un proyecto de este estilo eh, donde hay una cooperación regional eh, muy intensa pues se estableció un acuerdo entre todos los servicios meteorológicos de la región para poderlo llevar adelante entre otras cosas, pues los servicios meteorológicos proporcionaban las, las ubicaciones donde poder instalar las, las antenas lo que tenía que tener es acceso a electricidad, a alimentación eléctrica y acceso a internet, en lugares sin interferencias eléctricas que también podría ser un, un problema. Cada servicio meteorológico se, es responsable, se compromete a mantener estas antenas preventiva y correctivamente de los equipos que están instalados en su territorio, porque al ser un proyecto global, si las antenas, por ejemplo, por decir algo, eh, instaladas en Nicaragua empiezan a tener problemas eso no afectará exclusivamente a Nicaragua, afectará a toda la región que es la que se está eh, beneficiando de los datos. Y viceversa, el hecho de que funcionen bien las antenas en Costa Rica pues permitirá también que en, en, en Nicaragua pues puedan, de, puedan de disponer de esta información. Eh, claro, hubo que aclarar eh, quién es propietario de los datos, al ser un proyecto regional. Bueno, los datos brutos, es decir, lo que detecta una antena, pues el propietario es el servicio meteorológico, que ha detectado, de la antena que ha detectado ese dato. Pero ya les advierto que esa información no sirve para nada. O sea, realmente esa información hay que procesarla. Los datos procesados a través del sistema instalado en Panamá, pues ya son propiedad de todos los servicios meteorológicos. Por lo tanto, todos pueden hacer aplicarlos a su normativa o aplicarlos en sus distintos procedimientos. Otra cosa son los productos que puedan elaborarse a través de, de, estos, de, este, de este sistema. Avisos eh, automáticos, o detección de zonas donde han impactado para incendios forestales. Todo eso ya son productos nacionales, pero bueno, los productos nacionales que los elabora, evidentemente el propietario es la institución que lo elabora, pero si son productos regionales elaborados también nuevamente por el sistema procesador, por ejemplo climatología de rayos o similares, los propietarios pasan a ser nuevamente todos los servicios meteorológicos de, de la región. Actualmente este sistema ya está operativo desde julio de 2020. El, el sistema, las antenas están conectadas a un sistema de, de, al sistema de procesado instalado en ETESA, pero externo a la, red, eh, a la red de comunicaciones interna para evitar los problemas asociados a los cortafuegos. Esto es un, una conexión financiada, eh, podríamos decir, además del proyecto pues, por, por la propia ETESA. Eh, hay unos cuantos detectores que todavía no se han podido instalar porque justo fíjense que está en operación desde julio de 2020. En marzo es pues cuando empezó el tema de la, de la pandemia y por lo tanto hubo todavía algunas antenas que están pendientes de instalar y que todavía no han podido acabarse de, de poner en marcha pues debido a las restricciones de viaje que hay pues, eh, asociados a todos los problemas que, que todos conocemos. Y luego también nos hemos encontrado con algunos problemas de comunicaciones en determinados detectores, bien porque tenían problemas con las direcciones IP, bien porque ha habido problemas asociados con pues, interferencias eléctricas eh, como por ejemplo, podría ser algo tan simple pero que hasta aquí no, no lo ve, como es eh, en un edificio hay un ascensor, cada vez que el ascensor se pone en marcha, tiene una perturbación eléctrica que, eh, que, que digamos eh, afecta al funcionamiento de la antena, bueno, todos estos son temas que se van o que se están solucionando eh, a medida pues, que el proyecto va, va avanzando en su desarrollo y ya para acabar, pues ¿qué es lo que lo que está previsto en los próximos pasos. En primer lugar, toda esta información pues que sea, además de ser utilizada por parte de cada servicio meteorológico, que se ha incorporado en el ceitas en el centro virtual de, de, de tiempo de, de avisos de, de tiempo severo. Que como he comentado, eso se podrá, se podrá ver más en detalle en la presentación que va a haber o en la sesión que va a haber el jueves destinada a sistemas de, de alerta temprana. Y luego también, para que todas las informaciones, todas las notificaciones de, de averías, al ser un sistema regional, pueda ser gestionado regionalmente, pues está diseñando un sistema de notificación de incidencias que va a ser gestionado por el CRRH y por supuesto estamos esperando en la, en, en, lo más pronto posible poner todas las antenas en operación, llevar a cabo actividades de formación, intercambio y de experiencias entre las distintas instituciones que, que, que, está, que están en, implicadas en el proyecto y también pues este proyecto puede ser ampliado. Eh, actualmente están dentro de él los países centroamericanos, pero por supuesto puede ser ampliado a otros, a otros países de la región o un poco más alejados de la región que estén interesados en participar en él. Instalando las antenas que sean necesarias y disponiendo de los sistemas de, de explotación, no hay límite al número de sensores que se pueden incorporar aquí, o incluso replicando este, este proyecto en otras zonas, eh, que, como podría ser San Andina, sudeste de Sudamérica, pues porque interese. Tener algo algo similar ahora mismo que, no, que, que pueden no tenerlo disponible. Y esto es todo, muchas gracias, muchas gracias por la atención y a continuación, pues eh, Luis nos explicará un poco cómo, cómo está funcionando este sistema. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que es un proyecto totalmente emblemático. ¿no? Yo creo que es la primera vez que se establece en la región un sistema común con funcionamiento en red para seis países centroamericanos y va a constituir seguramente pues, un, la semilla ¿no? de algo eh, grande. Se integrará en el futuro centro regional virtual eh, auspiciado por el CRRH en el proyecto de Euroclima Plus, como veremos en alguna otra sesión. Eh, pero re resulta muy interesante y me gustaría pedir efectivamente a Luz Graciela de Calzadilla, la directora de Hidrometeorología de TESA en Panamá, desde la perspectiva de uno de los países beneficiarios de este proyecto, cómo es el, el funcionamiento de esta red centroamericana de detección de descargas eléctricas. Eh, a continuación también les pediré a Jorge y a Luz Graciela que respondan a una pregunta que hay en el chat relativa a cómo se puede acceder a la información vertida en la red por parte de los diferentes usuarios. Cualquiera de los dos la puede responder, pero Luis Maciela tiene la palabra para su exposición primero. Gracias. Muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Bueno, eh, eh, recapitulando un poco eh, rápidamente la presentación de, de Jorge, bueno, esta es una red eh, de detección de rayos centroamericanos que tuvo, pues, eh, participaron estas estas diferentes organizaciones para llevar a feliz término el proyecto. Eh, y nosotros incluimos aquí el logo del CRRH, el Comité Regional de los Recursos Hidráulicos, a la cual pertenecen los servicios meteorológicos centroamericanos, eh, dada la coordinación y la cooperación para que este proyecto tuviera un feliz término. Eh, eh, como se mencionó, es un sistema que tiene 25 eh, equipos de detección en los diferentes países. Eh, el sistema que, eh, que hace el procesamiento de los datos, que se llama SCAL, es el control, análisis y localización eh, de las descargas, ubicado en Panamá, y seis subsistemas de explotación pertenecientes pues, a los seis países de Centroamérica. Como bien se mostró también, el consta de una antena de detección de descarga y una antena GPS, un sensor, fuente de alimentación, batería y el sistema de protección. Aquí yo me detengo un momento porque es bien importante lo que se señaló anteriormente, que es fundamental que estas antenas estén instaladas de manera tal que no haya interferencias con ningún otro, eh, ni con... Eh, sistemas de transmisión, de distribución eléctrica, de cualquier otra antena de comunicación porque hay interferencia. Este es un sistema muy seguro, pero es sensible a cualquier eh, interferencia. Eh, eso fue uno de los problemas que se presentó prácticamente en todos los países y que, bueno, se fue corrigiendo sobre la marcha y que actualmente todos funcionan eh, adecuadamente teniendo en cuenta siempre que la parte de la, del internet es, es vital. Y nosotros hemos tenido en Panamá, um, esta es la ubicación de todos los sensores a nivel eh, regional. Eh, este es el estado de los sensores hoy, día 21 de septiembre del 2021. Vemos que los sensores asignados a Guatemala fueron cinco, <coughs> activos tiene cuatro, inactivos uno. El Salvador le asignaron dos y los tiene activos. En Nicaragua se asignaron ocho. Solo tiene activos tres, uno inactivo y otros cuatro que no han sido instalados. En Costa Rica asignados tres, dos activos y uno inactivo. En Panamá tenemos seis asignados, tres activos y dos inactivos. Y estos dos inactivos eh, justamente es porque tenemos mucha fluctuación en los centros eh, del internet, en los centros donde están y estamos ya en los trámites de cambiarlo de sitio porque el, el sistema funciona perfectamente bien, solamente que cuando hay fluctuaciones en el inter, del internet ya deja de transmitir. Y tenemos uno que está por instalar en la región del darí en frontera con Colombia. En Honduras se le asignó uno dado que... Ellos tienen, tenían siete o tienen siete propios. Eh, eh, hemos tenido conversaciones con ellos y, y se va a, a comunicarnos con TOA porque ellos tienen de esos existentes para que entren al sistema 3. Y ese sensor asignado en este momento está inactivo. Así que uh, um, con, con la entrada de esos siete sensores, este, la red por supuesto que funcionará mejor porque esa triangulación entre los sensores es vital para la correcta localización de las descargas. En el caso de Panamá, pues aquí tenemos lo, la ubicación eh, bastante bien eh, eh, distribuidos en, en el país para que se haga esa triangulación correcta. El que nos está haciendo falta, como les decía, es el, en, en el área del Darién. Y los que tenemos que en el, en el centro de eh, este que está aquí, en, en, lo vamos a, a, a reubicar. Lo mismo que el que está en Colón, lo vamos a ubicar en el puerto de, Manz, el puerto de Cristóbal, que, que va a ser importante porque vamos a recoger las descargas en el mar. Esta es la visualización de las descargas eléctricas en la base de datos. Esta es en tiempo real, como lo mostró Jorge. Y aquí entonces vamos a detenernos un momento para mostrar las bondades de, del sistema, su funcionalidad. Para nosotros ha sido una herramienta muy importante porque permite el monitoreo y seguimiento de las condiciones del mal tiempo. Eh, nos ha permitido la creación de mapas de densidad de descargas por kilómetro cuadrado, la creación del mapa isoceráónico y... Esta es una de las funciones que, que se nos solicita muy frecuentemente y que son certificaciones de eventos de descargas atmosféricas para investigaciones del órgano judicial cuando hay algún evento que causa eh, afectaciones, inclusive la muerte de, de, de alguna persona. Las aseguradoras cuando hay reclamos, hay muchos reclamos por afectaciones eh, debido a descargas las empresas de distribución eléctrica, eh, sistemas de transporte del metro, eh, los sistemas de transporte marítimo, personas naturales. Aquí digamos que es información pasada, no es este, información de, de eventos ocurridos y que para eso entonces nosotros procedemos a eh, identificar la zona donde se nos está pidiendo la información nos vamos a la base de datos y descargamos los datos a, a Google para ubicarlos eh, con sus coordenadas y poder entonces hacer este tipo de certificaciones y de informes. Eh, eh, para la parte del tiempo real, pues nosotros generamos avisos de advertencias por lluvias y tormentas que tienen una validez de cuatro horas y que eh, se cuelgan en la página web. Y van a, a los usuarios más. Tenemos una lista de usuarios, sobre todo el Sistema Nacional de Protección Civil, en donde ponemos la imagen del de sistema TOA más la imagen del radar meteorológico nuestro que está instalado en el área de Chiriquí, que tiene una cobertura bien amplia. Entonces, eh, esto es una, un, un plus que, que está a nuestros avisos de advertencia y avisos de vigilancia. Este mapa es el, el, el, lo confeccionamos en el mes, con las la descargas del mes de agosto de este año. Eh, como les digo, nosotros eh, traemos los datos de la base de datos en, en archivo eh, CBS, es, CSV, y lo pasamos al GIS donde se hace una interpolación en un polígono de un kilómetro cuadrado y entonces determinamos con los colores pues eh, la cantidad de, de descargas. ¿verdad? Entonces en los puntos que vemos aquí más color violeta tenemos eh, más de 16 descargas en un mes en esos puntos. Este es un ejemplo de, de una solicitud que nos hizo eh, la empresa de transmisión porque unas descargas eléctricas eh, afectaron la línea de transmisión, la línea principal, y se, abrió el, se abrieron las líneas y hubo una afectación importante. Entonces nosotros certificamos que efectivamente eh, cerca a la, a la línea cayó un rayo aquí y acá cayeron tres. Eh, esto eh, para nosotros es... Y para los sistemas de, de distribución es sumamente importante porque hay una agencia que se llama la, eh, la CEP, que es la Autoridad de los Servicios Públicos, que penaliza a, al mercado eléctrico, llámese las distribuidoras, genera, y las distribuidoras y la empresa de transmisión eléctrica, porque haya este, afectaciones en la red que dejen sin suministro a, a, la, a los ciudadanos. entonces para descartar que se trata de falta de mantenimiento, eh, nosotros pues ofrecemos la información de que en efecto hubo una pérdida de señal y que no, por, eh, causado por, por una descarga debidamente localizada y debidamente sustentada, no solamente por la localización, sino también por, eh, hacemos un informe donde vemos el estado del tiempo, cómo fue, qué, qué, qué, eventos, qué eventos, eventos había, etc. En los proyectos actuales, este, como se mencionó, él se está eh, colocando, ya se colocó el, el sistema de descargas eléctricas en el centro virtual de monitoreo. verdad Aquí, esta es una capa donde aparecen las descargas. Y que el sistema que se va a explicar el, el próximo jueves, o jueves si sí, creo, eh, le va a mostrar cómo se, coloca, se van colocando las capas. Estas son las capas de eh, GOES el, en las imágenes satelitales. Y acá le colocamos otra capa donde nos alejamos un poco y podemos ver inclusive todas las afectaciones y los eventos que hay regionalmente, aquí en esta captura, vemos a Peter, el recorrido de Peter. Um, y también se le ha agregado al sistema estos conglomerados de, de descargas que son en un radio de, de 10 kilómetros cuadrados, las descargas que consecutivas de más de, 15, de más de 15 días y de más de 15 descargas, en ese, en ese polígono de 10 por 10 kilómetros cuadrados. Esta herramienta de la descarga le agrega un valor muy importante a este sistema porque, como todos sabemos, pues, los eventos de veros siempre van acompañados de tormentas y de descargas eléctricas. En los proyectos futuros eh, es necesario crear aplicaciones para computadoras, tablets y celulares que incluyan el seguimiento de las tormentas con la finalidad de generar alertas de prevención automática, ya sea para los grupos de protección civil, para nosotros en particular en ETESA, los grupos que operan y realizan tareas de mantenimiento de las torres de transmisión, para los usuarios que trabajan en las líneas de distribución, para la aviación civil, para la marina, entre otros. Este es un proyecto futuro que nosotros debemos este, incorporar para, para que el usuario pueda, pueda accesar, este, digamos que en tiempo real a, a la información. Yo quería también eh, hacer un una acotamiento que este es un sistema que en la medida en que todos los sensores funcionen adecuadamente en en toda la, la región, en esa misma medida nosotros vamos a poder tener un verdadero sistema que nos sirva para alertas tempranas. Eh, porque cuando nosotros tenemos que se nos caen los, los sensores, se pierde mucha información. Eh, nosotros aquí en Etesa tenemos también el sistema de cargas eléctricas de Ednetwork. Network. Y nosotros cuando hay un evento importante, un evento severo, nosotros comparamos los dos sistemas y en, en ese momento estamos monitoreando los, los, los sensores que están caídos y el sistema network. Entonces allí nos percatamos pues, que se, se, se, se pierde mucha información de descarga por el hecho de que tenemos sensores fuera de, de que están desconectados. Entonces... Es la preocupación que debemos tener todos los miembros de, de este sistema de que nuestros sensores estén siempre operativos, porque así no se pierde la información. Eh, y eso, cuando, cuando todos los sistemas están activos, eso coincide plenamente con el sistema en network Así que eh, yo exhorto a los compañeros de, de los servicios meteorológicos centroamericanos que nos preocupemos porque nuestros... Eh, nuestros sensores estén siempre siempre eh, conectados porque en esa medida no perdemos información eh, y muchísimas gracias muchas gracias nos Graciela muy interesante eh, les recuerdo que esta sesión forma parte de la semana medioambiental iberoamericana y que el objetivo es ir recabando de alguna manera mensajes que trasladar a la futura agenda medioambiental iberoamericana. Por lo tanto, el chat está abierto también para aportaciones del público eh, en cuanto a recomendaciones, sugerencias, ideas de futuro, conclusiones ¿no? eh, que sirvan para la elaboración de los mensajes clave de cara a la agenda medioambiental iberoamericana. Por último, quiero dar la palabra a Rodney Martínez, representante para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Organización Meteorológica Mundial, desde su perspectiva en la OMM, pero también su experiencia pasada como director internacional del CIFEN y como miembro de los diversos comités científicos de los que forma parte y coordinador de varios proyectos regionales, actividades relacionadas con gestión del riesgo climático, alerta temprana, gestión de datos e información, servicios y aplicaciones climáticas y adaptación. Desde esta perspectiva, ¿qué retos y qué oportunidades se presentan en la región iberoamericana para los sistemas de observación hidrometeorológica? Muchas gracias, Rodney. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos y por esta oportunidad. Yo creo que en esta sesión, luego de que hemos visto, tenido una cobertura de lo que significa los sistemas de observación a nivel global eh, por parte de la Organización Meteorológica Mundial, esta excelente experiencia regional que se ha materializado en, en, en la Red de Rayos en Centroamérica y el testimonio de uno de sus países beneficiarios, el caso de la Panamá. A mí me corresponde, eh, en base a esta experiencia y el contexto en el que vivimos compartir con ustedes y poner en consideración de ustedes algunos mensajes claves y perspectivas futuras. y este es el, el propósito de esta, de esta presentación transmitirles a ustedes eh, esos mensajes claves que queremos, que quisiéramos sean abordados también o sean acogidos por la, por la conferencia de medio ambiente iberoamericana y pues de, de alguna manera contribuir a seguir adelante en nuestro grande reto. Y yo creo, quiero enfatizar con los mensajes que ya los hemos escuchado hoy la región iberoamericana ha incrementado y también reconocer los logros, reconocerlos, eh, ponerlos sobre la mesa. La región iberoamericana incrementa sustancialmente la generación de conocimiento en hidrometeorología y clima en las últimas décadas. Esto ha ido de la mano a los ejemplos de, de los países por mantener sus redes de observación. Y eso se evidencia en la, la participación cada vez más creciente de expertos de la región, de, de profesionales, de hombres, mujeres de la región, que están ya publicando sus aportes en, en los reportes del IPCC, los reportes del estado de clima de la Organización Meteorológica Mundial a nivel global, y recientemente el primero lanzado para Latinoamérica y el Caribe a mediados de agosto. Entonces, eh, y, y lo que vemos es una participación muy activa y cada vez más creciente. Eso es positivo, eso es bueno, eso significa que décadas de esfuerzo están dando sus frutos y cada vez podemos comprender mejor lo que sucede en la región desde el punto de vista hidro y climático pero es gracias también a esos esfuerzos que han tenido los países en mantener las redes de observación, que es el tema que nos ocupa en esta sesión. Sabemos todos el contexto, la situación económica y social de la región ha sido agravada por la pandemia, no venía bien en el contexto general, pero la pandemia la ha agravado y eso ha impuesto serios desafíos a la sostenibilidad de las operaciones, de la operación de las redes de observación en la región y la posibilidad en algunos casos de incrementar su cobertura. Más bien, tenemos cada vez más casos, más evidencia de la degradación o la discontinuidad, eh, discontinuidad de muchas estaciones que son parte de las redes en varios países de la región. Pero también tenemos otro problema estructural, y es que la región tiene una gran fragmentación de esfuerzos impulsados por distintas agendas que no están siendo coordinadas por parte de la cooperación interna internacional. Proyectos con financiamiento climático, sistemas de alerta temprana, iniciativas de gobiernos locales, esfuerzos del sector privado que han significado instalación y la instalación de estaciones hidrometeorológicas a veces en paralelo a las redes oficiales de los países con distintos estándares que dificulta finalmente su integración y la sostenibilidad del conjunto. Y en algunos casos ofrecen información redundante. La gran paradoja en la región de América Latina y el Caribe es que ese gran progreso en la generación de conocimiento hidrometeorológico y climático, los esfuerzos de la generación de conocimiento en mantener y mejorar las redes de observación, no se ven reflejados necesariamente en las políticas públicas y en los insumos críticos dentro de los procesos de desarrollo sectorial y territorial en buena parte de la región. Y eso ha sido recogido por un reciente reporte de evaluación de riesgos en la región generado por la UNDRR no se visibiliza con suficiente claridad y fuerza a nivel político, el rol de la información hidrometeorológica, como un insumo transversal, como un insumo intersectorial, que es fundamental para el desarrollo, más aún en el contexto del cambio global. Entonces, este, y, y, y lo expongo porque finalmente tenemos buenas prácticas, tenemos un, un, un, una tradición de cooperación, pero en donde los desafíos se están replanteando y no solo desde el punto de vista de la investigación científica, de la instrumentación, sino también desde la innovación, para lograr la transformación de la interfase ciencia política No podemos seguir haciendo lo mismo, lo mismo y esperar resultados distintos. Y lo que queremos es maximizar el uso del conocimiento de la información hidrometeorológica para planificar mejor, para generar más desarrollo y construir resiliencia climática. Entonces, cuando hablamos de la cooperación regional y los servicios meteorológicos, tenemos que ver el contexto global, la triple crisis, crisis planetaria que vivimos, cambio climático, pérdida de biodiversidad y polución, en un contexto social y económico, ciertamente adverso para la región. Y esto impone a los servicios meteorológicos grandes desafíos. Cada vez más y más exigentes, más servicios específicos, más cobertura, se exige más precisión en las predicciones, mientras sus presupuestos son, en contraste, cada vez más frágiles y más susceptibles a las crisis fiscales. Si hay una crisis fiscal, el servicio meteorológico está en primera línea para los recortes. Los servicios meteorológicos se esfuerzan mucho por seguir el ritmo a los desafíos con un enfoque a los servicios, una mayor incorporación de la información disponible en las distintas fases de la gestión de riesgo y el desarrollo. Son agentes claves en los procesos de adaptación, pero en buena parte de los países de la región los costos operacionales de los servicios meteorológicos son considerados un gasto y no una inversión al desarrollo por las pérdidas evitadas, por ejemplo, la agricultura climáticamente inteligente, la mejor gestión de los recursos hídricos, seguridad, eficiencia en transporte, turismo, energía, salud. Todo eso, todos esos sectores que se desarrollan gracias o se desarrollan mejor o que tienen más competitividad gracias a que tienen un flujo de información que es provista en forma operativa, permanente por los servicios meteorológicos en el país. Entonces, cuando hablamos del rol de la cooperación regional y los sistemas de observación, yo creo que la reflexión está en cómo reinventar la cooperación frente al contexto actual, frente a los desafíos actuales. La cooperación regional debe apoyar con prioridad el posicionamiento y la articulación de los servicios meteorológicos a los ejes del desarrollo. Esta es una tarea específica. Esta, esta visibilización de la importancia estratégica, social y económica de los beneficios de los servicios meteorológicos, tiene que ser visibilizada en contextos institucionales en los países que finalmente hagan que estos servicios meteorológicos sean muy bien considerados en las políticas públicas. Y eso requiere un esfuerzo, requiere un apoyo adicional por parte de la cooperación, enfocada a este posicionamiento. La cooperación regional debe movilizar procesos transformativos para fortalecer la interfase ciencia-política, y eso implica apoyar la innovación. Necesitamos nuevos enfoques, necesitamos nuevas formas de hacer las cosas, necesitamos innovar para cambiar esa percepción tan negativa de que las inversiones de los servicios meteorológicos y sus sistemas de observación son gastos. Son gastos simplemente y no son inversiones para el desarrollo, como lo demuestra contundentemente toda la evidencia que hemos escuchado en esta sesión y en general. La cooperación regional debe estimular la construcción de mecanismos para vincular adecuadamente al sector privado. Ya no va más. El sector privado no puede estar afuera de la ecuación. En los esfuerzos de observación hidrometeorológica, porque son beneficiarios, porque la información meteorológica operacional agrega valor a todas las operaciones comerciales, agrega rentabilidad al sector privado y el sector privado tiene que involucrarse de una forma distinta y contribuir al quehacer de los servicios meteorológicos. Pero para ello necesitamos construir esa interfase, esa instancia de diálogo, debemos promover esos espacios y esa es otra oportunidad para que la cooperación regional actúe. Y finalmente, yo creo que tenemos, estamos frente a la gran paradoja. Nunca antes la humanidad había tenido tanta capacidad observacional global en tiempo real, nunca antes habíamos tenido tanta geoinformación y plataformas para visualizar el territorio y sus dinámicas como lo tenemos ahora, pero nunca antes habíamos visto tanta divergencia entre lo que se debería hacer y lo que se hace a nivel local, a nivel territorial. Si no veamos los resultados de toda la agenda de cambio climático y lo que sucede frente a las metas de emisiones, de adaptación, de gestión de riesgo. La región iberoamericana tiene un poderoso sistema de redes de cooperación a través de las redes iberoamericanas en distintas temáticas que son que pueden convertirse en un instrumento fundamental para revertir esta tendencia en la región de Iberoamérica con enfoques innovadores. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias Rodney, muy interesante todas estas últimas conclusiones, yo creo que pueden formar directamente parte de, de las conclusiones de la jornada. También eh, Julián Báez había apuntado una serie de conclusiones y nuestra compañera Berta Olmedo, eh, ha escrito en el chat también una en conclusión importante ¿no? dice, nuestra región ha ido evolucionando en el tema de herramientas y nuevos productos desde los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, sin embargo hay que seguir impulsando los espacios para hacer incidencia en los presupuestos de los gobiernos para que el tema de redes de observación e inversión en nuevas y novedosas herramientas sea una realidad esta conclusión yo creo que viene a sumarse perfectamente a las que apuntaba Rodney y a las que apuntaba Julián Estamos ya fuera del tiempo, pero imagino que todavía podemos recopilar en un minutito o dos, si alguno de los ponentes quiere apuntar alguna conclusión más o alguna línea de futuro, alguna lección aprendida para tomar nota de cara a la agenda ambiental. Si alguien quiere añadir algo que, que recojamos en, en las conclusiones de la sesión. Y si no, podemos a lo mejor responder a una pregunta que quedó por ahí en el chat. Eh, alguien preguntaba, ¿cómo se puede acceder a la información vertida en la red por parte de los diferentes usuarios? No sé si esto, Julián, podría responderlo. Bien, eh, la información del, del intercambio de datos a nivel eh, global se hace a través del Sistema Mundial de Información de la OMM y tiene, tres, tiene una serie de centros globales. En el caso de las Américas, tenemos un centro mundial en el Servicio Meteorológico del Brasil, en INMET. Eh, hay una página web, eh, ten, tendría que consultar eso y facilitarles a ustedes para poder eh, distribuirlo. Pero está, es accesible eh, vía eh, internet, eh, se puede acceder a la información que los estados que intercambien datos ponen a disposición de la Organización Meteorológica Mundial. Sí, si me permite, por, por complementar, lo que pasa es que también hay mucha más información que, evidentemente, no, no está de, de libre acceso. O sea, hay, hay toda una serie de políticas nacionales de, de datos acerca de, de cómo distribuir esa información y ya depende de cada país pues se tienen, se están más o menos la, ca, la cantidad de datos pues de, de libre acceso, ¿no? por ejemplo, Panamá creo que es un ejemplo donde toda la información está prácticamente disponible y hay otros eh, servicios meteorológicos donde únicamente pues está disponible la información que se intercambia de, pues, por protocolos internacionales. Muchas gracias Julián y Jorge. Cerramos aquí la sesión, eh, que sepan todos los participantes que en la web pueden tener acceso al vídeo de la grabación de la sesión. Hay una última aportación de Joshua Castro Zúñiga. Es importante esto que menciona Rodney en que los sistemas de recopilación de datos con menor latencia es visto como un gasto y no como una inversión. Tener sistemas de alerta temprana permite prevenir pérdidas económicas, pero sobre todo de vidas. Totalmente de acuerdo con que hay que cambiar este enfoque. Y Berta Almedo, creo que la escalabilidad que se ha desarrollado con la red de descargas y su incorporación al centro virtual, integrándola con otras herramientas, es un ejemplo de muy buenas prácticas que se debe continuar replicando. Esto solo ha potenciado lo que ya había. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus aportaciones. Gracias especialmente a los ponentes. Agradecimientos también al Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala por el apoyo para la realización de la sesión. Y como decía, pueden ver el vídeo de la sesión en, en la página web del evento. Muchísimas gracias, buenos días o buenas tardes a todos.